WHAT Liquid! ¿Estás bien? Sí. Un poco mareada. ¿Puedes andar, Meryl? Uh, uh, olvídalo. No puedo andar. ¿Qué ha pasado con Liquid? No puedo verle, Snake. Liquid ha muerto. Ah, ah. ¡Snake! Se ha muerto. ¿Eso significa? No lo digas, Snake. ¿Qué ha pasado con el ataque aéreo? No veo bombarderos stealth. Estilo... Snake, ¿me está escuchando? Coronel. ¿Está usted bien? Coronel, ¿qué ha ocurrido? El ministro de Defensa ha sido arrestado. Jubilación anticipada. ¿Arrestado? Conseguí ponerme en contacto con el presidente. Metal Gear, las maniobras... Todo eso fue una decisión personal del ministro de Defensa. ¿De él solo? ¿Y qué ha pasado con el ataque aéreo y el ataque nuclear? Las órdenes fueron revocadas. Los F-117 y los B-2 Spirit han regresado a la base. Una vez más... Vuelvo a tener total autoridad en esta operación. Ya veo. Washington no utilizaría nunca bombas nucleares para tapar unos cuantos secretos. Me lo imaginaba. En fin, el peligro ya ha pasado. Gracias, Snake. Coronel, no se preocupe. Meryl está bien. De verdad. Gracias. Gracias, Snake. Snake. Lamento haberle ocultado tantas cosas. Da igual, coronel. Snake, no soy un coronel. No me importa. Tengo algo para usted. Hay una motonieve cerca de usted. Mei -Ling la vio en las fotos del satélite. En esta época del año, los glaciares están quietos. Con la motonieve, podrá salir de ahí sin problemas. Apostaría que los chicos de Lami y la NSA nunca creyeron que volvería con vida. Yo tampoco. Será mejor que no me deje ver por allí. No hay peligro. Oficialmente los dos murieron al hundirse su jeep en el océano. Eso es algo que casi se cumple. Y también hay un helicóptero esperándole en la isla de Fox. El doctor Hal Emerick debe de estar en algún lugar de la base. Quiero que le detengan. Lo entiendo. Déjemelo a mí. Ok, Roy. ¿Cree que tendrá problemas? Tranquilo. Tengo una póliza de seguros. Una copia de los datos de mailing. Mientras esté en mi poder, usted, mailing y yo estamos a salvo. Las pilas de las nanomáquinas se agotarán pronto y ya no podrán seguirnos. Supongo que no nos veremos más. No esté tan seguro. Yo le visitaré algún día. ¿De verdad? Espero que sea cierto. Roy, quiero preguntarle algo. ¿El qué? Sobre Foxdye. Meryl está a salvo. A ella no la incluyeron en el programa. ¿Y yo qué? Foxdye mató a Liquid. Naomi dijo que quería hablar con usted personalmente sobre eso. ¿Cómo está? No se preocupe. Meiling está con ella ahora. Voy a conectar con Naomi. Snake, soy yo. Naomi. Ya oí lo de mi hermano. Lo siento, pero tenía un último mensaje que quería comunicarte. ¿Ah? Quería que te dijese que le olvidases y que siguieras viviendo tu propia vida. Frank, dijo eso? Sí, también dijo que siempre te quiso Naomi, tu hermano te salvó a ti, a mí y al mundo entero Tu hermano luchó con todas las fuerzas de su cuerpo Quizás... Quizás haya encontrado por fin algo de paz Ya no era mi hermano realmente Incluso... Desde que luchó junto a ti, en Zanzibar ha sido un fantasma en busca de un lugar para morir. Naomi, Fox Day también mató a Liquid. ¿Y yo qué? ¿Cuándo me llegará el fin? Eso depende de ti. ¿Qué quieres decir? Todos morimos cuando nos llega la hora. ¿Y cuándo llegará la mía? De ti depende cómo uses el tiempo que te queda vive snake es todo lo que puedo decir <gras>